Hola amigos, soy Javier, eh, acabamos de cerrar nuestra primera mesa en Engoldes y yo quiero recomendaros a todos que os hagáis clientes de Engoldes porque realmente os da un subidón cuando os lo agradecen de esta manera. Porque oro es dinero.